La revista Vicera nace el año 2006 con el objetivo de registrar procesos de lucha, de creación, de investigación de, de las personas que están interactuando digamos, en ámbitos de militancia, movimientos sociales, de contracultura. Eh, se piensa como un proyecto abierto, es decir, no hay una temática inicial, por lo mismo se habla de un proyecto de ensamblaje escritural esto quiere decir que lanzamos una convocatoria abierta y a partir de los textos que nos llegan vamos digamos, ensamblando cuáles pueden ser los efectos de sentido que hay. El objetivo central de la revista tiene que ver por un lado con registrar estos procesos para dejar una inscripción por escrito de estas experiencias y eh, por estar vinculada a distintos territorios que éstas puedan aportar herramientas de reflexión ¿no? porque en, en cada lugar las luchas tienen que ver con su contexto y entonces las reflexiones de un espacio pueden servir a otro. Vísera se piensa como, como, un, como un espacio migrante, nómade, está conformada por colectivos de Latinoamérica, eh, de Europa, Santiago de Chile, Barcelona, Berlín, ahora Donosti, y fundamentalmente se piensa también como un espacio de pensamiento, es decir, no vamos en búsqueda de la noticia o una relación periodística con el, con, el, con el acontecimiento, sino que generar en la escritura un espacio también de pensamiento, de reflexión y que pueda brindar digamos ese espacio nueva herramienta para lo que son nuevas luchas. Surge de un encuentro, por eso digo que es una revista migrante y nómade, porque surge de un encuentro entre bueno, personas chilenas y compañeros catalanes en un, por las calles de Barcelona, ¿no? pero también habitando espacios como los Ateneos Libertarios, los centros sociales ocupados, las universidades, intentando generar eh, digamos, conflicto y confrontando cada realidad. ¿no? no nos satisfacía y no nos abastecía de sentido lo que era la producción del fanzine tradicional, en el sentido de que estamos de acuerdo con, con las consignas que ahí se planteaban en los fanzines, pero pensamos que de nuestra parte había que ir un paso más allá de lo panfletario y, y provocar una producción de, de conocimiento, de saber, pero que no brotara también solamente de lo racional, ¿no? porque para eso ya tenemos conocimiento académico sino que justamente de una dimensión corporal y por eso el nombre de la revista víscera que, que tuviera que ver más que, bien, más que ver con nuestra visceralidad con un odio no que es tan fundamental esa odiosidad social para sobrevivir digamos, a las opresiones sociales cotidianas ¿no? la opresión de clase la opresión de género la opresión étnica y frente a todas estas opresiones hay que ir articulando eh, contrasaberes eh, que son digamos de alguna manera la forma de articular un, un contrapoder y se piensa más que como un fin la revista como un medio para digamos ir aportando en estos distintos procesos de transformación social es la primera vez que le damos voz públicamente a un trabajo que hacemos nosotros Casilda se ha pensado como un espacio para para presentar distintos tipos de iniciativas políticas, culturales, sociales, artísticas y nuestra experiencia hasta ahora ha sido mmm, positiva, estamos contentos principalmente porque hay una receptividad social y ha habido una devolución desde el momento en que hemos abierto Casilda una devolución por parte de, de la gente activa de la, de la ciudad no solo los activistas sino la gente activa en distintos ámbitos eh, que no se ha expresado solamente en el afecto, en el calor, sino que también en una respuesta, digamos, más que solidaria, responsable, responsable con el proyecto, devolviéndonos propuestas, habitando nuestro espacio, haciéndonos explícito, ¿no? que hasta, hasta en el hecho de que preferimos comprar un libro aquí, antes de comprarlo no, en, en la FNAC, y en ese sentido nos sentimos ya arropados y por lo mismo intentamos estar día a día conectados a la dimensión cotidiana. Por lo mismo, en víscera uno de los dosieres del último número es un dosier sobre Euskal Herria, que aborda tanto la coyuntura política que se está viviendo de distintas perspectivas. ¿no? Hay compañeros que son reconocidos militantes anarquistas, hay compañeros que son también militantes públicos de la izquierda de versales, que escriben en la revista e intentamos contraponer esas voces para generar una visión plural sobre lo que acontece hoy día en Euskal Herria, porque estamos conscientes de que esta revista se lee en Latinoamérica, la difundimos en Latinoamérica, entonces, así estamos cumpliendo con el rol que se ha trazado desde el inicio, ¿no? que los compañeros que están militando desde México hasta Chile, de pronto les llegue una voz de lo que sucede en Oscar Herría, que no tenga que ver con lo que es, digamos, el conocimiento oficial o con la contrainformación periodística, sino con textos venidos de militantes que están haciendo una reflexión sobre sus su procesos de lucha, los propios límites que tienen esas luchas, las contradicciones, los aciertos, los errores, porque esa es la honestidad también de este, de este pequeño espacio escritural que intenta generar una reflexión hacia adentro y no solo, digamos, de, de un conocimiento o de un, o de un acto político ya conformado. Hemos terminado de articular el blog Visera, revista visera blogspot.com lo interesante del blog es que están los cinco números descargables ¿no? y, y entonces las personas que se puedan interesar en el proyecto de Visera van a encontrar ahí todo lo que es el, el registro de esta trayectoria en donde encontrarán muchas temáticas vinculadas con el tema eh, social, político, desde distintas sensibilidades ¿no? anticaselarias, ecologistas, feministas principalmente y también de distintos territorios ¿no? eh, en el último número hay un dossier muy amplio sobre chile pero en los números anteriores hay dosieres, dossier, por ejemplo, para enterarse de lo que está sucediendo en México ¿no? lo que está sucediendo en Ecuador lo que está sucediendo en Argentina y, y a su vez hay también un recorrido de ciertas temáticas que tienen que ver sobre todo con lo que ha sido la lucha anticacelaria en el estado español en distintas eh, coyunturas políticas y también distintos frentes de lucha de lo que ha sido esta, digamos, realidad que se le puede asignar como la lucha antivarcelaria. Así que, bueno, la invitación está extendida a todos que, a los que se interesen y que puedan ver en víscera una herramienta, bueno, para seguir también formándose, educándose y, y, y a partir de ahí, si se, si se interesan también escribir, pueden contactar a través de, del blog o a través de, de casita.